Por aquí dicen que soy un terremoto, dicen que no paro. Por aquí dicen que no se me resiste nada de lo que hago. Si yo soy supernatural, si yo soy supernatural, un excede lo más normal. se me llaman a mí, porque mi mundo es diferente, lo siento, yo lo destruí, punto ex, se me llaman a mí, porque mi humor es diferente, sonrío, me río y vuelvo a sonreír, eh, hey, vuelvo a sonreír. Por aquí dicen que soy un ángel cuando duermo, un diablo cuando hablo. Por aquí dicen que soy indefinido, dulce y temerario. Si yo soy supernatural, si yo soy supernatural, un exceso lo más normal. Se me llaman a mí porque mi fuerza es diferente, lo si quiero te puedo partir punto. Se me llaman a mí porque me río diferente, sonrío, me río y vuelvo a sonreír. Si yo soy supernatural, si yo soy supernatural. Un exe de lo más normal. Me llaman a mí Porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto ex Me llaman a mí Porque mi humor es diferente Sonrío y vuelvo a sonreír Punto ex Me llaman a mí Porque mi fuerza es diferente Si quiero te puedo partir Punto ex Me llaman a mí Porque mi río diferente Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe Punto exe Punto exe Punto exe